que de vez en cuando pueden tenerlo un poquito de sangre ah, vale. A veces es porque se estriñe un poco y otras veces por alguna de esas cosas que tienen debajo. ¿Qué vacas? ¿Qué cuál estás en, el, en tu nueva casa? Mm. Aún no la rutina, ¿eh? Un cambio de vida. Aquí Marino, tranquilo. Y aquí Ricky. Ya Ya volcamos. <risa> Chupa de o la po. Hace un No No sé. Pues ya apagan las luces de la calor, ¿vale? Sí que aún tienen que familiarizarse el uno con el otro que han estado mucho tiempo separados y como va está con un poquito de molestia y al moverse menos está un poquito impactado entonces está un poco más molesto y está menos amigable. poco, a poco uy, que te cae, ¿te ha ido? un poquito ahí Les han movido Sofi y Luca para que cada uno coma en un sitio y para que se muevan un poquito. Es necesario mantener su movilidad. ¿Verdad, Saluda a la cámara, Ricky. Con tus orejas apoladoras. ¿No? Uh. De marino que ha desayunado antes, que tiene problemas de movilidad, pero puede caminar perfectamente. Y aquí sus vecinas más intrépidas.